Esto es, me encanta cantarte y hoy con un programa especial porque se viene la reedición de La Sirenita, una versión 2023, y hay una acción, un accionar sobre la música que nos interesa perfectamente, precisamente, al analizar con ustedes. Así que vamos al comienzo y después arrancamos. Dice. ¡Acción! en ese fantástico cuento de Andersen tuvo su primera versión en los 80 de Disney ¿sí? y eh, entonces tuvo un gran éxito comercial, fue el relanzamiento del sello Disney a nivel de animación y hoy día se relanza La Sirenita y genera no pocas polémicas, veamos por qué antes de decir nada, veamos el tráiler para entender cuál es la polémica. Es la escena iniciática de naufragio y aparece la sirenita Has desobedecido las normas ha sido el mundo exterior Un hombre se está ahogando, tenía que salvarlo Esta obsesión con los humanos debe acabar Solo quiero saber más sobre ellos Cinta. Yo puedo ¿Alguien? ayudarte. No podrás vivir en ese mundo. no sé que te conviertas ¿sí? en humana, tú también. Pero eso es posible. Para, Para eso vivo. No sé si algo diferente. El de no acabo. No acabo de caer ¡Tiene pierna, se de la piernas Se No sé qué hacer Cuándo será Pero yo tengo Eso no nos convierte en enemigos. Vamos. Vemos. Y tiene un pequeño detalle, ¿no? La protagonista no es exactamente eh, igual a la Ariel del dibujo de la década del 80 este, es decir cambia principalmente la raza cambia el color de piel lo, lo cual, ahí vemos la original, original lo cual generó no pocas controversias, controversias discusiones diciendo que, que Andersen en su cuento jamás dijo que eh, la sirenita era blanca caucásica sino, pero ese era el género neutro que Disney siempre había instalado alrededor de la figura de la sirenita. Entonces, algo para entender es que eh, esta película del año 89, eh, para el riesgo de, de, de caer, de quedar obsoleta, digamos, ese era el temor, este, lo que decidió Disney fue llamar al ganador del Oscar, este, Alan Menken, que junto a Howard Ashman había hecho la música original y le modificaron, le ayornaron dos de las canciones de la película. Besala, Bésa", Kiss the Girl, y Pobres Almas en Desgracia, Poor Unfortunate Souls, que a las dos se le cambiaron la letra. Según el, el artista, Alan Menken, este, dijo que la gente se volvió muy sensible a la idea de que el príncipe Eric pudiera de alguna manera forzar que, a que Ariel lo besara sin su consentimiento, bueno, ese sería el kit de la cuestión, este, básicamente, que, el... que no haya un beso forzado, ¿no? Entonces, pero vamos a, a, a ver un poquito qué es lo que dice al respecto la letra, ¿no? Besa, la besa, la dice, dice, bueno, ella está dormida, entonces que le dice que ve, que la bese, este, ella tiene mucho para decir, pero no va a decir nada, hay algo sobre ella, no sabemos qué es, eso le van diciendo los animales, ¿no? Pero te estás muriendo por intentarlo, intentarlo quieres besarla, si lo deseas si mirarla, lo sabes posiblemente ella lo desea también, y una, pero no hay una manera de preguntárselo porque ella no dice nada, ¿sí? No hay una palabra. Entonces besala, besala, aprovecha el momento, ¿no? Él dice que no la va a besar, entonces los animales la van provocando, te da vergüenza, te pone triste... Qué malo, dice, te estás perdiendo a la chica, ahora es el momento, flotando en esta laguna azul, este, mejor más temprano que, que tarde, ¿no? Floating in the blue lagoon, boy, you're better, do it soon. O sea, ahora será mejor, ella no, dirá, ella no dice nada, y ella no dirá nada, ¿no? Es solo hasta que veces a la niña, a la muchacha, digamos. Entonces, de eso se trataba, entonces, bueno, efectivamente, si uno lo piensa, puede darse a entender que hay una, un forzamiento ¿no? de que este, la Ariel, la, la hija del rey, la sirena, puede ser forzada en este beso. Esa era una de las controversias y una de las canciones que Disney nos va a cambiar este, en esta nueva versión que se estrena ahora en el mes de abril de 2023. Esto, esto es Me encanta encantarte. cantarte, mi nombre, mi nombre es Julián bien. y estamos haciendo un análisis musical de La Sirenita en esta reversión de quien Puesta Esto, que ya lo hizo con El Rey León, con una versión este, nueva que se estrenó hace cuatro años, luego lo hizo también con Mulán, reemplazando actores, eh, la animación por actores y ahora se la juega con su clásico de La Sirenita. Decíamos la otra canción era Pobre almas en desgracia. Aquí, Úrsula, el papel de la. Este, aquí la vemos, que fue este, inspirado en Divine, una persona del, de la comunidad LGBT, este, que falleció, iba a ponerle la voz, y falleció, pero en ella se inspiró Úrsula. Le ofrece Úrsula, decíamos esta bruja del mar, le ofrece a Ariel que pueda volver a la tierra. Y, y Ariel, en su ingeniería, le pregunta cómo. Y ella le dice, eh, esto, a esto lo hago yo, dice, para, para eso vivo, para ayudar al más infortunio como la tuya. Dice, este, este, dice finge estar arrepentida de todo esto, y un talento que siempre pose, poseyó, dice, no te digas, ahora lo uso a favor de miserables que sufren depresión, patético pobres almas en desgracia que sufren necesidad. Esta quiere ser delgada y esta quiere una pareja, quien nos ayudó, yo lo hice. No, pobres almas, en desgracia, tan tristes, tan solas, vienen rogando mi caldera, implorando mis hechizos. Y pide un precio. Ese precio es, en este caso, que ella le dé la voz. Lo que no sabe Ariel es que Úrsula va a usar la voz para conquistar al príncipe y casarse con él. Dice, Ariel le dice, si me convierto en humana, ya no veré a mi padre ni a mis hermanas. Y Úrsula le dice, pero tendrás a tu hombre. Es difícil decir en la vida, ¿no crees, Ariel?, y bueno, y ahí se lo del precio, dice, pero el le dice, pero ¿cómo te voy a dar mi voz? Y Úrsula le dice, eso no importa, te ves muy bien, no olvides que tan solo tu belleza es más que suficiente. Los hombres no te buscan si les hablas, no creo que los quieras aburrir. Allá arriba es preferido que las damas no conversen, a no ser que te que no te quieras divertir. Verás que no lograrás nada conversando, al menos que los pienses orientar. Admirada tú serás y callada siempre estás. Sujeta bien tu lengua y triunfarás, Ariel. Ariel. ¿Mm? Bueno, de eso se trata esta polémica alrededor de eh, The Mermaid, la sirenita, versión 2023. El uso de una actriz de color, de, de color no hegemónico, de raza no caucásica, sino de origen afroamericano, ¿sí? que va a ser el papel de la sirenita... Este, es Hale Bailey la que va a ser de Ariel ¿sí? es esta muchacha que es, en realidad su verdadero nombre es Hale Bailey y que nació en el 2000 ¿sí? Ariana, el 27 de marzo nació en los Estados Unidos ha ganado, ha tenido nominación al premio Grammy por Rhythm and Blues ha formado un dúo con, con Chloe Hale con su hermana mayor Chloe Bailey y es la este, quien encarna a la figura de la sirenita en esta película. Veremos qué sucede, veremos qué pasa con todas estas transiciones polémicas. Les mando un saludo. Eh, esto es un tema abierto. Y nos vamos despidiendo hasta el próximo programa de Me Encanta Cantarte. Esto era una reacción en vivo del día 11 de abril del 2023. Los esperamos y cuéntenme si la ven, si la van a ver sus reacciones se recuerdan desde el 89 con quién la van a ver qué les parece la música la actriz etcétera etcétera nos vemos en el próximo programa chao chao